Mis hermanos, soy Robin Muñoz y permíteme a usted invitarlo a que se ailete junto acá conmigo esta hermosa alabanza cristiana que compuso el cantautor ¿ok? Y que compuso nuestro hermano Pastor Alfredo Jiménez García, él es de España y también pertenece al ejército Cristo libera internacional. Así que los invito a que se goce y se sumerja en la presencia de nuestro Dios, nuestro Jesucristo. Escuchemos que tan hermoso, es tan hermoso, hermoso. Se ha puesto a voltear, Cristo libera solo Cristo libera solo Cristo libera libera naciones enteras solo Cristo libera solo Cristo Cristo libera, libera naciones enteras. Si todos nos unimos en el un mismo pensar, en Cristo libera internacional. Si todos nos unimos, juntos lo podemos lograr la liberación del mundo actual. Danos la oportunidad, la oportunidad, Señor, de demostrarte que nuestro amor por ti es verdadero. Danos la oportunidad, Señor, te de demostrarte la calidad de nuestro amor por Señor, oh Padre mío Si desde que yo, yo te conozco Me has llenado de alegría Y mi corazón son de ojo, Oh Señor, oh Padre mío Si desde que yo alegría y mi corazón de gozo, solo Cristo libera, Señor, solo Cristo me pongo de armadura, me subo a los lugares telesoriales, todo fecha, me cubro con sin la nación se enciendan ángeles y todo se postre solo Cristo del ángel de honor solo Cristo Sobre solo Cristo hermanos, Este glorioso Qué honra Cristo nos da Nos dio De unirnos A través de este ministerio De Cristo libera. De traer hermanos Así como usted Hermanos queridos Que antes no nos conocíamos Pero ahora nos conocemos a través de este ministerio Hermanos A todos los amo. En el nombre de Jesús, amo, mi hermano Vamos para adelante Que Cristo libera Que Él se lo merece Por la obra que hizo Él en la cruz de acabar Por nosotros, mi hermano wow, Lo invito Cristo a la vez, lo invito ah, de nuevo. Solo Cristo cántelo. Cántelo libera Solo Cristo libera Solo cántelo, cántelo. Solo Cristo libera Libera naciones se entera. solo Cristo libera solo Cristo libera solo Cristo libera En Cristo libera internacional. Wow. Si todos nos unimos, juntos lo podemos lograr. La liberación del mundo actual. ¡Wow! Danos la, la oportunidad. Oh Cristo Señor de te cuánto que nuestro amor. Si es verdadero, verdadero rey. Danos la oportunidad, ah, Señor, te de debo mostrarte, la carga de nuestro amor por ti. Díselo, díselo, díselo. Díselo. díselo. Oh Señor, oh Padre mío, wow. si desde que yo, yo te conozco, llenado de alegría y mi corazón de gozo oh Señor oh Padre oh, mío si wow. wow, wow, wow, wow. desde que yo wow. te conozco ahora oh, hay liberación llenado de alegría y mi corazón Santo lo Cristo, mi fe, Señor, solo me pongo con armadura, me subo a los lugares celestiales. do libertad, me cubro con los de la nación, se y todo se postre, solo Cristo de la ve. Solo Cristo no glorifera. solo Cristo no glorifera. Y no le las la Solo Cristo no glorifera. Solo Cristo no glorifera. Diferan Diferan Naciones en iglesia Alabe a Jesucristo, al Rey de Reyes y Señores. Gracias a Jesús por usar a este hombre, el patrón, el patrón Alfredo, el que puso esta hermosa alabanza. Para nosotros, mi hermano. Dame de gloria y honra a Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a Dios. Esta primicia es regalo de parte de Jesucristo para usted y para mí, mis hermanos. Para el cuerpo. De él, la soma esposa Guau, guau, guau, Ahí está la imagen de tu hermano Alfredo que, el, el, el que la compuso Así que compartan este hermoso, pero hermoso, bello canto mi Compartan con tus okay ¿ok? Bienvenido al Ministerio Cristo Libera Gracias por formar parte del Ejército Cristo Libera Bendiciones, compartan y escuchen de nuevo. De aquí, de aquí sigo gozándome. ¡Aluya!